Me siento muy motivada. De hecho, cada, cada viernes que vengo me gusta más. La verdad es que los docentes son, son muy buenos, tienen una capacidad de, de formación muy buena y, y bueno y el, el curso hasta el momento también genial. Además, en clase tenemos un, un ambiente increíble. Hay gente de todos los sitios de España, o sea que encima de conocer gente te está formando, formando muy bien. Yo en la carrera había estudiado un poquito, muy poquito de sobre calidad y me amplía esos conocimientos muchísimo, algo de medio ambiente pero nada, nada, y es muchísimo más conocimientos de los que tenía anteriormente.